Bien, regreso aquí un momento a explicar esta parte sobre, sobre Any, aquí esta parte si doy clic derecho, y bueno, cualquier track, cualquier track, quiere decir esto, eh, le asigno un color random, ¿no? si por ejemplo todo este tutorial no te interesa y pues, la verdad pues entonces para que lo ves <risa> no no en el sentido que si al menos le sacas una, una cosita a este tutorial podría ser esta el de any cualquier pista me das un color random entonces ya aquí le asigné any y random entonces si yo doy un clic y voy creando unas pistas vemos que me asigna random el color ok eso era lo que quería explicar simplemente con con Eni y Random. esa podría ser una de las pequeñas utilidades que le podría sacar a este tutorial bueno a mí se me olvidó explicar algo muy importante porque es esta, es el centro de todo y pues para los que se dieron cuenta pues estaba estaba subrayado ya no que es, en estas partes de los filtros es donde vamos a escribir cualquier aquí he escrito todo como los códigos que necesita REAPER o necesita esta herramienta para saber eh, qué icono y qué color poner, ¿no? Sí. Eh, antes estaba explicando sobre FLD y Folder, ¿no? Son dos códigos, o sea, los códigos para poder asignar al momento que yo escriba FLD, le asignaré tal icono tal, tal, tal y tal color, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, aquí también tengo estos otros iconos. Yo escribo contact bras y sé que tal tal icono es el que me va a hacer cambiar donde escriba yo esto o tal color. Bien, pienso que eso estaba sobreentendido, ¿no? Pues, sin embargo, lo repito de nuevo por o mejor dicho lo, lo, lo digo porque tal vez no no lo dije y es la parte más importante. <risa> bueno entonces ok ya aclarado esto pues ahora tal vez no lo había explicado porque es que ahora lo vamos a hacer despacio nosotros y bueno vamos a seguir ahora con, con el tutorial